Las necesidades de la gente joven van a estar en el centro. Vivienda pública desde 50 euros, universidad gratis, tren de cercanías y bus gratuito. Vota Unidas Podemos para una Castilla-La Mancha con futuro.